Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué leer número 16, el primer programa del 2013. Quiero ofrecerles excusas por el largo tiempo que estuvimos inactivos, pero ya llegamos con un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. Bueno, hoy les traigo el Cimod e o ganando en el momento cero de la verdad, escrito por Jim lesinski y editado por Google en 2011. Realmente este es un ebook que pueden descargar en la página que les voy a poner ahora. Pero eh, esta edición impresa, muy gentilmente, nos la regaló Google y está autografiada por el autor en una de sus visitas que tuvieron el año pasado. Y quiero hablarles específicamente de este libro. ¿Por qué chévere? Porque nos explica cómo las múltiples voces de los usuarios de Internet construyen un nuevo proceso de consumidor y cómo esto aplica y genera elementos de compra en la decisión de estos nuevos consumidores. Pero, ¿por qué leer el Simut? ¿Por qué leer ganando en el momento cero de la verdad? principalmente porque este libro nos enseña a visualizar cómo las personas están tomando sus decisiones frente a los productos y a los servicios que consumen. Asimismo, cómo pasar del clásico condicionamiento del estímulo, compra y uso al nuevos modelos de estímulo, investigación, compra, posterior verificación y compartir esa información para que nuevas personas los compren. Eso es lo más interesante del libro, porque logra poner en evidencia cómo la calidad de los contenidos es importante, sobre todo en las opiniones, en las valoraciones y en las demás acciones que miles de prosumidores activamente en la red están compartiendo para que la gente del común que está presentada en Internet pueda tomar, comparar con base en esa información y tomar mejores decisiones de compra. Este es un muy buen libro si queremos entrar a trabajar en el tema en dos temas actuales del social media, en el tema de influenciadores y en el tema de la curación de contenidos. Porque esta es la piedra angular que les permite generar todos estos procesos, tanto de cómo saber si un material es bueno o malo, y segundo, para saber qué hacer con el manejo, con los influenciadores y con esta información de calidad que están generando, que hace que nueva gente compre cosas. Pues bueno, si les ha gustado este programa, como todos los demás, por favor, síganos escribiendo a porqueleer.gmail.com o pueden buscarnos en el grupo de Facebook que está activo nuevamente, que he tenido un poco descuidado, pero que está activo nuevamente, que es eh, numeral, porque leer, lo buscan en, en los grupos de Facebook. O pueden meterse también, eh, escribirme a mi Twitter, Mario Álvarez CH, que lo pueden conseguir como el de los zapatos rojos. Gracias y hasta una próxima oportunidad.